This is a dream. Pero esto es un sueño. Uh, why should we be so concerned with what happens inside the dream? ¿Por qué tanto de lo que del sueño? I think we should be more attentive to seeing that we're the dreamer of the dream. So we welcome all of you to. Sign up for this from the, the countries where you're residing. Sí, los invitamos a todos a que se registren a este retiro de, de fin de semana desde cualquier parte del mundo donde se, donde se encuentren.